Sean Paul Leanne Francis Enríquez. Kingston Jamaica, 9 de enero de 1973. Conocido como Sean Paul, es un actor y cantante de dancehall, reggae y reggae, un film jamaicano. 1973 al 96, primeros años. Sus padres, Gar y Francis. Fueron dos talentosos atletas. Su madre es una conocida pintora. Su abuelo paterno fue un judío Cesbardi, cuya familia emigró de Portugal, y su abuela paterna era afro-caribeña. Su madre es de ascendencia inglesa, china y jamaicana. Sean Paul fue criado como católico. Muchos miembros de su familia son nadadores. Su padre estuvo en un equipo de waterpolo en los 60 y también compitió en natación de larga distancia. Mientras que su madre fue una nadadora de estilo espalda. De los 13 a los 22 años, Sean Paul formó parte del equipo nacional de waterpolo. Abandonó el deporte para avanzar su carrera musical. Estudió en la escuela superior de Walmart Boys, el Air School, Miller Academy y High School y el Colegio de Artes, Ciencias y Tecnología, ahora conocida como la Universidad de Tecnología, donde fue. Educado para ejercer una profesión en gestión hotelera. Imperial Blast es el cuarto disco de Sean. Se pensaba lanzarlo a los 20 en 2007, pero se pasó al tiempo hasta 2009. La canción más exitosa del disco fue Su Fin, teniendo miles de descargas en Tunes y más de 60 millones de producciones en YouTube. Press y Hook también alcanzó importancia por más de 26 millones de visitas en YouTube. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.